Raklal ko tana nakooksish med sa bisutam, di kini sa kau di kahon sa kalil, sa kabeni kreg ang helak, kreatinak, kreg akwanghek, aban, kwanaking anakapats, par na chalain, chano na tatliman, karo akena oximan. Tikashlansham, Relico Monil. Onergia, Cooperativa de Energías Renovables, Puebla, México. Cuando se haya hecho un trabajo, se ha hecho un trabajo, se ha hecho un trabajo, se ha Debía... Si sí, cual esil ril vali es il chiristikuali numenak jun rok al sali junciente nachal rikinch sa sali choch. Roxinkili caslansham, schnumta, shnumta, la jurok al sali junciente, shulak chalen 2018 dos mil shkakal tosali lipoyanam mil dieciocho. Utok la hebskakal chi esila inak eman retal nachal na, sa, sa sali chor. Josh ¿cuál es la situación con el chosha. Aban, de aban moco chalta. Rachbal, ¿qué abal es que Angela quile que naqli panel solar moco chalarta quito yo que bajo num naqli ayep Utric inad clip belé na belan relique. Licio que pa ans Balrib, lina cima de cajín crescol a ban maga na xala. na xala Kliroksinkili oximans tohnum salitenamit. Saeblis Ninkal Roq Ay, Utnikes Mahequalik Alebal Utekasutam. Dinekes Banu Anshal balis Chakrabil, Renak Te Rechani Utnikes Heb Shakrabil Silbal Rish li Lach Angel Uti Tohok Chiruli Chakrabil. Naqilik tenamitul Kestena Mitul Kuankheb Salikatepal. Arin México Keril Hohunj Kabel Sauseb Naxal Manch Chakrabil mil 2013. Ayin huaq chatra binax sick akobre akobresinkil, shna, chatra bitenamid, rey de bajberuk, sinkil, kazlansham, rey jakok, rikin, akangelobal, rey nak to ru, renak atink, rey nak salikatenamid, kiak li kazlansham, chikubenaksa. Huchik nak arena klisheli kashlansham kazlansham, sakak ru, mokot, ahnita, li esto significa que no se puede hacer que no se puede hacer que no se puede hacer que no se puede hacer que no se chanru hacer que chanru se puede hacer que no se puede hacer que no se puede hacer que no se puede hacer que no se Ulitumina ocma ok Juan a hola clic en el cable bal, requiere que o ship, ha Ana English na leblic aching caslanjam to Juan. Juan Corin <coughs> recholbalima <coughs> <coughs> reina to Itenamit naluk lookingkipampala. ¡Sigan! La palica de 2019, es la que está roquita la Samirin kaxkam, agua pexkam sin de. Dil palita rik lixi besik li kam sik nikesh kullax amolpe y tepli nikesh kolisutam. Ko oksna le banquil chandrux tawal hunar chikx beil rex Dikinli li esila in, kooksik valeblik alebal, ak jo kebrok sin kili kaslansham, dik ineb chihunili kechtenamitulli de katepal. Limolam rosa Luxemburg tikiban re, Akla la ojik Utli Molamep ak nekeshko li snaheb, re nak libjom inka techguaklesili shaili Recién le es ilaín, na casik scutbal, na gnarush kan chelan kili lebil. Ha ang hunk ang hel chio chio hunk ang heling an aquar hunk ang helz carero renak tona le li Cuetzalan, Sierra Norte de Puebla, México. es altamente indígena uh, el poder, el de cana sacala khal choj huna akhix qinaus huna akhx parsi le naqaten aqisakomonin aanli como estos y, ¿Y que okanak que naqaxpol bal se ilo quidano siempre esa com arin huneli Tito linawal, Linawal, Ulikashlan Atin, O shipchi Atin of Alfuan Arin Quetzalla. Lisa Pen, Nakachiritanes, Himets eu Chikawalis, metzew. Molambre en Napano Supimos en el año 2003. 2014, mil. Kirkabiresil entonces, las comunidades, la ojo molam, que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 Unión de cooperativas TOSEPAN-TITATANISQUE-TEXALEN En los últimos años Señor, señor, señor, señor, señor, señor, los señor, señor, Salí 2016 salí ni mucho tampoco Juan que escojo apalcho con actual rociochili que es lancamos Juan Alebal Juan que cumplió convenio 169 como ni el rey limolam recuetsalan a Álvaro Aguilar Rufina Vía utquipchli conven que hite Juan Ramón rey rociochili que es lancamos salí 2013 Limolam relic angel chiriscas lancham que estene sajbene mag host il angelitanamic en resistencia na valepli comun que e chiru con chia chiruli con alaan que usman caurecin resum atinac uchutamic de cupan ke uno considera bliza chiscutbal chan rus. U angeli tik lansham, en el panel sola. Y ahí, katyenak, katyal, ka erenak, lansham, ut aranz que genak, to okengs que angeli Utli lansham, ud lee techalk a anak techal to angela chiris licia wil casi lansham, rete zapchunile Nimblak Angel, Chirish Kashlan Shamb, elish Comonil Aran Totonako, nauas Utah kashlan, Atin, Salisierra Norte, Repuebla. pilotos comunidad de chocoyolo el es que si todo... ¿Sí? sí. ¿Sí? char Nosotros creemos que lo Na que, que tentot ha ha es Arin salen, no Ángel de quien es jalán Chimolam chimalam, tiene de escapcureblic Ángel ahín, usted okeng salí chalucé, te os laju poka anaskuan arutqabanu shchikballe charushkawa inversor, inversor e a la salida a las salidas ¿Cómo está conformado nuestro reino? La Angelenkill schmezebisham salekaqalebal skatob sachqabalish ma khilali komon prenqlaotkil charut qaqshk angelenkill qitoshqanaw anqwanna apalna lepre shkocho bankil apli panel solar y que se haya hecho un trabajo de trabajo de trabajo de halan de Narut de trabajo de Podemos ayudar a más gente. de de de onergia. Ricky Escipán quiere comer aranza de Norte, República. Los chicos culminan saliendo de ha anna quebró sin quitar la caja panel solar negada. Ud. moco narraba tan astién el solar. Dicáis li comunil tentot quang Tento cuán chalen rigiñs sigual. Utril valito minsa ho molam. Molam re dicáis panel solar. Molam re biete Molam lire teji bangre. Ud. cuán chix Taruk teraka Jorge, Quaclesima keru, Quip kai, Quaki, Quaxaki, lahe hunlahu. Axip Abelino Banu, silal chapli ax, sahunaglihu utakula Juanon. Nos damos cuenta. Nakere tal nakmokual kamanta honeqechqe. Taruk rakhqi panu kila osa Comuni. Chokrelik Alebal, Chokrelik Pueblo Es un trabajo que nos va a ayudar. un angel, Nashkamna amnabal, chia, chkwaklicin, kil, lina siqman, aanrechaninkil, reinaxa junkutan, chihunilikaslan, sham, coxi, a rinachit elksalikak Alebal. Esta palapa, Namit, re México. Chanchaquil. Yo chal sachotam Barla kalet bar. Yo chal, Arán, puebla. Poder y energía. Que me da la pauta levantarme cada día. Agradezco poder compartir mi alegría. Siempre la mano bien arriba con la vibra positiva. Organización Francisco Vía de Izquierda Independiente. Cuando van van un kil. Utrek Arin la o ten que <tose> o pod que oslag arut capanurik inep lisah. an, aran que o quechik angelak, aran cuan luchesku, to cuan le chale narach, chirisli li etil, anak cuan cau o isk, utinga chirish li quin. Ebal rital, naqna bal payruli rautesik. La de que ha andi Poyanam una persona que se ha convertido en una persona que ha que se ha convertido en una persona eh La que se ha convertido Banchoche cabo gbal, sacachoche, sacachoche, sacachoche, si Shaklir el otro se te vanusilal, bere se náv in cuançac, nactento te to. Dito hokjal kaxalido, shpanar shkuxi chaklimets eurachal La estek elingmetz eushin saçac, nacto ting am asinkile cien Sa comunil kaje kai hob kuku kuakshakib belib yo la que es la que es que es la que es la que que que es Utnaruna nak maga grilom rikins nga ay tenamit. chokreli chipoyanam. Tentot emag likas langjam reli bask ti albas cheskol udli tochokesh chicho lag salikatenamit. Ish utkas langjam? Ing anak aciman. Ish ka utkas anak Uzban Kiyoshi Relejonal. Ana Juan, Huncutam, Arkilitulanilquang, Lanilkuan, Nakutun, Utnaek, Amán, Yalaktachi Barsa, El mundo... Lyakachina Ruchichoch, Aan Lyakamolam, Limolam, Francisco Villa de Izquierda Independiente, Sakeno Liripal, Halanchi Nakutum, Hunchik Akruchichoch, Hun Akutan. Un nuevo mundo, un nuevo día. Erick In, Nacoybenish, Albalchichab, Iliqa, Kwanjik, Ninkyanakulak, Kabehla, Osa, Komonil, Takakyalka, Echiri, Sinkilik, Ilarab, Tezing, Nakaul. Expresada en todas sus formas. Vamos entrando una guerra contra el olvido, Los años siguen pasando, Y seguimos en el camino, Por aquí, Y seguimos en el camino, yo enciendo una vela por la esperanza y en donde solo había tinieblas Un mar de luces avanza, sí, un mar de luces avanza oh, Esta rebelión es del color de la tierra, los corazones florecen Si las semillas se riegan, sí, si las semillas se riega, Y te lo digo otra vez Hay unas reflexiones importantes sobre el tema de energía. la energía ha que <Mile> provoca luz en la ciudad de la energía. Limolan Francisco Villarre, izquierda independiente de Litanamit, México, Nascutchikuli Rusil, Shkunajinkilik Angel, Relikaslansham, Oslambil, Relik Cochorch, Utrech, vale Kasutam, Narachnasje, Nacuanri Lombric inlija, Utrikinjra, Walikatsekem. Relacionarla con el agua lo cual implica relacionarla con la producción de alimentos en contexto articular el agua la producción de alimentos la energía la construcción de comunidad y organización popular Cuán corto es el itenamit? ¿Hun a qué barquín an hunli nimna relitenamit México? Campamento de Acapatzingo, relitenamit México, 1994. Limolam, Francisco Vía de Izquierda Independiente, Quicholas Alicia, 1988. Riquínsicuashkilal Chanru El Chirishli, Machelal Ochocho. La conforman, compañeros. Y compañero. Organizarse. <muchas> Estamos en la comunidad. Cuando salí aleval a Capatcingo, a Inlik aleval nachterna oxalimolam, salí a in 596 y ut x cuando ut obscalchia prokixalic angela in. Capatcingo es. A la, Bien, a Anjun etalil, homolam molam barquineque, caurecic, liquien, utliis, ya lebrechiris, listuam. Definitiva del del Estado. Es bien chut, es tendido, es patrónal, es capchut, cuan chican, diros chut, chican. Nos conformamos por vida. Nacu chich chut, cuan cuo chas arquicuan humay chico mon, nacaje angel ut nacu Somos una organización... La Ojo Humulam Nacacík kwek le singil na balka anghez lelich abilkwang Utaan mokokonez otot tanarach Reba guang tichunni na akhmang salikatu La problemática del agua y la energía para nosotros Lichakiladrikin ha uttikas lancham Haan hundi chalensa ischalen sa ni molam Li kachakra kwang tokrej kolbali que Como parte de la vida. Hay espacios en la ciudad. Cuando la gente en la vida, no privado El de Khunesho e nakun lich <muchas> akhilal ain nakulman saeb bina khe Nebaeb, ne baeb nakhekh resh khin gili ha 2019 a partir de esta situación rikindimagelal chirishliha mo koosta chokre nak ma ta chire ko bank cocinar y todo eso el ingeniero Dinesh ingeniero ana mancra solares ta shmelit sakal 8 parpi quali planta na sin relja para que eh eh renakt no meqlish meqli kashlan shamsa li planta na sin ruliha renakin ka choqosh ki onin ki reli comisión federal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 <hazos> Utrecht, mes okay. para <hazos> tratar A bal e in bal paneles solares. Le plantan a Staklalichap, ilha salikinetos noventa y seis, chicabala relic alebala capazingo, lishna ali ha marahlisisterna naci manre, hun shamanash hek iliha relic alebal, hokanak ink anake kanachimak ash haep. Isiman Karina Koi. Guitkoxi Schmetz Eulisak e, Rusil, Spanak Makotovilta, Nakauslaman, Nakusra Roxinkil, Lichmetz Eulisak e, Rech Sakoplesinkiliha. El proyecto que fue el Arin Salich Ut los Panchos, Anchirish Sakoplesinkiliha, Liha, Nakoxi, Arin, Aalinatane, Naknashkeliha. Naka shok naka ut rikin likomone. Re nak chiru ut chokre ruk ae. Kho kana angel ut naka rikin arul kwanza likasutam. Así aquí istan todo. Correctamente. Arin uz junil Aruna akhmarat qaqetik anhelak. Ahelironat kulak chi tsaqarish me metz Qakanaknat ane likhun raqal aransa 318. Qakanaptentor il balko qafsa ebrich h ril bal makhale traxje al maras il bal maras tukupan kiluruh. Filtrarlo y ajustar algo en las cuchillas. Vamos a hacer una prueba el sábado. Hak ekh mushkal bal Aquí Hak ye brelika komuna SME a trabajar eso el sábado. junto li le narra, a que es el banco de inversión que es el ba tentosh que es el banco tentosh lo que ni qué es, hona tres angel. ¿Qué solbal, seis bal angel bal, utrisinkili sudul listudol, no ¿Utna bal triplic angel, angel Rush banunkil un kil. ¿Por qué no ¿Angel rojo to Okeng, ¿Reina que quieren angel? ¿Qué anda que? ¿Utna trabajo quiero? Cuán juntos la de seguridad encarna él, harán a culactis con él, encájigna su e. Cuán juntos el conector rinashcam juntos li prisionero, li prisionero naschap ut conector a inmoco cuántas ku ku es na a. Chárs chikpal anah cuán sh panah cuán lish sham. Naruna ots e ut aanshiu shiu, anah cuán Chupman, likaxlansham, utka, prisionero. El prisionero aquí es el Hoy es una necesidad que todos y todas, Anahquan a hero nactigahunilo, kakoli ruchi choch. Nactigah osla nacmaho e ka bech, rachit peca, y karucho cosbanunki. Repentiremos de todo lo que hemos hecho. Ya saben, que <tose> hay siqubal, naclix toqual, inka qual terto. Maractigahunilo, junta e totojo. Junga, que Utsikos balrikindi na chot, panak ha annak yokhe. La organización popular Francisco Villa de izquierda independiente, George Sikbalshk, Utsik bal Chankirush sacopresinke liha re, li kuko Sikalebal re akapatsingo. La Kakwech Lina Lep Nekesh Amchak Lishin Kalach Neke Echanin Re Uteb Lachko Kosachpi Uteb Sach Lichu Ameh Sali Kalebal Toh Kwandi Chakilal Chirish Licho Lichibesing Lirel Ankili Aruke Tekisinkil Sakoskil Stiki Bankilskol Valik Kachor Rikin Halanchik Nalep Kamacho Kalebal 31 de mayo La Tania La Gloria Re Guatemal Keshku Chikunak Naruan Udlikashlan sham a Beil, beel naskawresil qachul shkil naqcha ax shik inkil aban to ruax banumkil ud naqil kho khunsh khap alqe resh kol para nosotros la tierra foqelich ot and kana mirozo inkil Salenca, salenca, milenaria. salenca, unión 31 de mayo, zona reina, Guatemala. Los pueblos que... Estas comunidades vienen de la... ...comunidades de población en resistencia nariz de ...comunidades de población en resistencia nariz y de pal. Ain de población ...31 de mayo. ...que yo la... ...sa'iqa'balich Lichap, ...liqui kwan 80. ...kwan shakla'u'chap. ...in kakwokwank ...18 años. ...sa'alichia 1960. sali 1996. Salich a Kikwan, Guatemala, Numenak 250.000 que cam, ut 45.000 mil satch. Li oxip Salihun salichuncient ahralch ocheb. Kwan ko sa barqui kikwanch a Xquilal, Eplakpu li patrulla, re autodefensa civil, que miné li komon chik aleng uch banunkir li En el caso de la 31, son... lik 31 de mayo, kis chalchak echiskol al ri, utke amet salinaje an, e lipoyanam kesk uri, utke elelik salik iche reskol ale ri, jokan nakli kwanko arin, kwahun railal skilchak, utmokonarrake tarek ankil, chiru laje chia. Marah hunmai nacht lijonal nashkam Li reina Hunna Hech, nacht nataliman chiruline que holomín, un ahech ilch ban li tenamit. Na balik alebal maghebsh keshlanjam, ut cual li shnikal roketchal keshlanjam chis katheb. Li shnikal Likalepal o la hu marrax, waxak la hu kilometro xnaqtil, ut maqqae bxkax lansham. Chaqquila, ġirix, o saxtepal, la kicche, ut alta vera pas. La hona, kakwet, catartanan, نقطة كوش بلا خلومينل مع أنك أخرهلي مخلال قانصلك على بال.شلينا كوك خلون قريم صلك على بال.نوكو بانك سكومونيل نوكو باتوكري لي إيش لي سار لي nuestra idea es que la O, cuando se a la O, la O, la O, la O, la O, la Este niño, si dicen, no costes, exiclas, no que te quip klesin manzco que sin kilos chilichich, spelan kilin y que que oxbeck alihur rech ali Que sumesque ali relicanal, spana con estroch utna o eche pu, usman. La hepcha chap, sacasca y plicó en que el que el que el niño que el que el el que el el esclavo. que se ha hecho que el esclavo Re ha <risa> hecho Chirislik Angel, que es panu eplag 31 de mayo, que malik Angel harán la taña la gloria, ut elirio, el ansteng an, nak eplik alepal, que es tauru, nak tentotes, le re nak junachlik Angel. La escuela, el instituto, en el puesto de salud. Salud, salud, salud, salud, salud, salud, salud, salud, salud, salud, salud, salud, salud, salud, Nuestro sueño que aún no que aún no es tan malo que aún no es tan malo que aún no es tan malo que ut لن تتطلب من المساعده التي تتطلب من المساعده التي تتطلب من المساعده التي تتطلب من المساعده ي تتطلب من المساعده التي تتطلب من المساعده التي تتطلب من المساعده التي تتطلب من المساعده التي تتطلب من La pañas quitóx o qué ángel chirish li cachla en jam, tú in li lahebsh kak al que tal quitóx. Na poé xunak ángel ba, quitóx la kil. lo pa el li chich na ok cachla en jam, generadora nekeskere. Li na cachayali ánj ni moresin utin kash ts casutam, util pa rau li nima tenemos una salida cuando menac menacen la hebrocaz, chicalebal, chiris de Castellanjam, rey de comunil, Juankebre Anacuan, Ebla 31, La Taña, La Gloria, Chirisan es Lirio. Todas las comunidades de Calebal, Macaebis Castellanjam, que es una jerep, ud que es un hundimolam, ud no menac la hebrocaz, chicalebal, Juankep de salida a Molam ain. El logro que hemos hecho es que que que que soy un angel cuando vamos a trabajar en común. La diferencia es no un es no un kol alikasu tam renqato so bueno nosotros le llamamos a eso soberanía energética Lina Jiménez soberanía energética a ana clic alepal likomonil maraxlitenamit natqlan chirish likashlan sham de eh, tener el control chanqirutechki chanqirute roxy. El camino hacia una vida digna en armonía con El camino hacia una vida digna Necesitá el aranza México. Yo queré la México. Ahí lic la taña. Ahí jun República y Chicán usman chirishli roquechá licaslan cham. Licuan arinza de micro región o chipchá roquechá licán gel ahí. Licual nachter usli salic alebal treinta y uno de mayo. aranto to o chipchá equo Juan coaxa chipchá re yo chipchá pelé. Hablar con los compañeros de Guatemala y, y, y en le recomendamos a Guatemala, a los que se han a los que se han hecho, que a que se han a que se hecho, se tienen que hacer con nuestras propias manos. Aran kuang ke plik angelopal, plik ich nanume kuik, arin nanume reenakt kulaksal etanke, xalanchiro li shkilchak, ut kuang shkashonil, kuang shkashonil arku nasxhalsh belich ich nanume kuik liha. chalenga kulunik neke charli molam kuagep sali agup hilal khuakik limulam ma'aeb rilomaran apan kuagek saatin neke cheke la es tentot es kuaklik ut a'in likuaklik arinda oko patsukreli komunil khaberesi chikunistik albas reli sonarena de nakti khunilo inqat kaqulun pandish nin kallu akkaipejal akpa Rekaslasham, Inkana Kanap de Oktarin. Debíamos preguntarnos Nakapatras at all, Aru Akeli Kaslasham, Ani Ahe Utcharut Banumang, Charut Kajib, Charut Rajay, Charut Coxi, Hokanak Nakil Lake Argel, Juan Chabil Kwanle Nawum Utjokestich Banunkil. Lo están haciendo. Rush Chankiruna Coxilic Akri Ru. Chairroo na ha cambiado. La experiencia de energía común. La experiencia de energía común. La experiencia de energía común. La experiencia de energía común. La experiencia de saliruchich de tienen que... que Tentó de decir chankiru Chalalal Chan Kiru te nombró en la llave, Rebley Kokal. Usnak anebahqui teza con salikangel nakebanu, chpanak chiragi sakebanu. Chan rucha banunquil, reina que isah te ista rucha naka sick. Dic angel rucha kakosulik kanabom. Chan rucha <tose> o. <tose> Rekamex beli sahre na finga, sachchirul que silal, u tocchio que jalok e, vi kenep li kokal ne ke tasal, tocca sachkab tasal. Na na balik angelik in li perelhu, chirish kolbali kana aa. Vi maga aa li ha, maga aa ning eish kawish o la mexico, na kto xicchi u bech. Ma khonchik to so es chichish khuna haql qabe resh kol balik qoc sa chikhunili ru chichqot gele qaqwa khulakh ka per Yo estoy muy contento por Lain Juan Sainch Oloric Enrique Chokosh banukil saib likutan ain utning awshla esil shek amchqei utli tek amla es kwan rusil Nuevo gobierno la Hilal jalak un challenger la que challenger con la que se ha que en que se ha convertido a un challenger con en pero eso no es garantía de nada. arin aán mag aáe aán mo koto escolta, kama ningere la o na kapanti osin na xuera la ni, ut na xeké e honal chiripalik angel. uita rin shkak uli robtesik ut liminek rikin sh ni karuro katchal cuando Científ Angel el que <tose> la o, hal hal ut ash Nadie puede decirse dueño de... los. Ma hecho y a eso hacer un poco de trabajo. Hay que hacer un poco de trabajo. que Ain actio chik iang rur rachlal, utning aushlan a kuan sham Energia, cooperativa de energías renovables, Puebla, México. Tentota elak amchit salish kyalil, la atyokachi lokre logre bar, chik bayak. energía hay que recuperarla por las decisiones de los pueblos de los y las ciudadanas Tentóis tawalru, naxħal balli kazlan jam, mugukax kwi taxħal balli marachlich maraglix iġeb, xħal balban, lixk angelan utlik lixk chagrabil, utliq a uxhech, chirrix li kazlan jam. krik in kasutam. kamolam reishkwak Renar tox a, rik inyakatsekem, kol valyakats oj, utlikaha. Renar tox jazz zayilakakokal, reishulti kankils, banumeble kameli kishan, utreish siqualkatuminsalekana a... Mukokak kuitali kaxlan jamnakak, lichak kilal, mukushkunes takwan. La economía local y propiedad de la energía no está sola, no está sola. Agel ru, nafkahuna, ilak angel, ax banumansalekamolam. Renag Chabil Saakli Kachol, Ha'an Hunj Beil, Una excusa y un camino también para llegar allá. Sierra Norte de Puebla, México. La cabandiochile, Salish, kakaj Utam, Ain, Aanch, tusbalik Angel, Después de tres años, Chaleuschmanacuan, Coquix Patuxa, Chara, Renac, Incatech, Elik, Ida, Amaret, Merch, Merch, Merch, Merch, Merch, Merch, Merch, Merch, también una sentencia. en de el de de Sinkis, el el de de Sinkis, Tóxik salina axe, barqui que raxe, bari rocacciadí que aslan, rey ¿De qué no se hiciera? Dichram, basi, naxe, cuando que axe, que axe, que axe, que axe, que axe, que axe, que axe, que axe, que axe, que que no se pop hagan nada, no se le hagan nada. eh para los y para los que resistieron. Semicual, se me no semicual, semicual, semicual, semicual, semicual, semicual, semicual, semicual, semicual, a Sa manання ma kuangko, hong pati sa wala kung anoy hanwa, ako AUDIENCE sini to kinyugi sa Mohanganto, ako po siyasya ina ay mga baan. Huwa o nogyor en el mes pasado de noviembre, salí noviembre, que cuando se en Guatemala, que se en Reina, el mes pasado de Barquineke Risili Sakendik Indishmet Euliha, donde eh, genera energías eléctricas por medio del agua. Eblicaletbal, Cholcho, Chiruep, Colalinaje, Utkwangsa, Comonil, Utaran, Nekesku, Chanru, Teshbanu, Renachabilte, Quang. Otra de las experiencias que yo les quiero contar. Junchik lina cuál kil a Ana que cuán aquí en la India, sajón lindo la pies descalzos cabá, barquín sol chachan roshki bancilip paneles solares chocrejuna ochocrej ochip maracay chifoc, ningo chlana cuán qui plina wom valchina us parkinokoru parque no se ha lisae utliha el parque no se ha hecho que Na nahechain, no se ha hecho que el parque de se ha hecho que el parque Humpa, Kali, In, Tjoko, Akwi, Chik, Angelak, Rikin, Lisa, Hebre, Aguacatlan. Akki, Koki, E, Balik, Kachlan, Jam, Chika, Chin, Kil, Nakah, Nak, Rikin, U, In, Kakuk, U, Tres, Chik, Kakomon, li B, Lilom, Chirish, Lika, Lanjam, Nachal, Rikin, Schmetze, E, 16 lakh shonali Rusili Kak rusil qaq ankhil utaran to roghshtiki bankil Rechaninkili ki likashlan sham saliqat choch En 2018, el ángel Energía y Clima para América Latina reli Fundación Rosa Luxemburgo Rik Sutam, el ángel el